Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva jornada de futsal en la pantalla de MZL Deportes. Están entrando en calor los equipos porque se viene un gran choque, un gran duelo en el gimnasio de camioneros. En el Gigante del Sur por la pantalla del Deporte Fueguino. En su pantalla están viendo la entrada en calor del Club Comercio. Que necesita los puntos en el torneo clausura es la fecha número 5 del otro lado half invicto aún en el torneo quiere seguir sumando victorias, quiere estar cómodo en la punta del torneo clausura. Mi nombre es Lautaro El Chiqui Brest y a mi lado como siempre Lien, El Chino Tapia. Hola Lauti, bienvenida, bienvenido a la audiencia que se va sumando y que ojalá se siga sumando en el curso de este encuentro fantástico que nos entrega otra vez la Liga Ushuaiense. Acá en la casa del camión se medirán naranjas y rojos tal vez, o naranjas y negros. Veremos con qué camiseta arranca Haft en lo que son uno de esos duelos claves para las aspiraciones, entendemos, máximas en este tipo de competencias, porque Jaff viene de jugar cuatro y de ganar cuatro, pero acaso será en este momento o en esta tarde uno de los choques claves para las aspiraciones del conjunto de Montiel, por el otro lado lo tenemos al comercio de Ralinqueo, que no arrancó bien, que no hizo pie en los primeros encuentros, porque perdió sorpresivamente con la UOM y después no le alcanzó para llegar al menos al empate contra Camioneros. Pero, pero en la última fecha se repuso y de qué manera en el Cochecho Vargas, ganándole por 6 a 1 Ateneo. Recordando además que Comercio tiene solo tres partidos jugados. Porque debe, porque adeuda aquel partido de la segunda fecha ante Mercantil, que por supuesto será clave. Pero de no ganar hoy Comercio emperá, empezará a ver complicadas sus aspiraciones, al menos dependiendo de sí mismo en lo que va a ser la recta final de este torneo clausura de cara a lo que va a ser el fin de año y a o, las clasificaciones para el año que viene. Esperamos un partido de futsal hermético, yo lo, lo imagino al menos en principio, estudiado. No, no, hay, no, no imagino equipos que vayan a perder la cabeza demasiado rápido. Me parece que vamos a tener dos tiempos bien distintos el primero del segundo. Ese es mi análisis previo en lo que esperamos. Que de, sea del modo que sea, nos regalen un fantástico partido de futsal. Así es. Así que los invitamos a que se suman, a que compartan la transmisión de MZL Deportes. Suena la chicharra, cada vez falta menos para el inicio. Del encuentro, vemos del lado del half y Avanzar más intensamente en la entrada en calor Cuando vemos con la número 9 a Casasola Agustín Torres con la número 3 Asael Medina con la 11 Juaco Ibarra con la 10 La 25 para Agustino Berti Lucas Brum con la 7 Está Hernández y Simón Fernández en el arco el Piti Oliva con la 12, la 15 para Mateo Casanova. También está Leito Jerez con la número 23. Con la 22 Luchi Nicolielo. Los convocados para el día de hoy en la cita de Haf, que quiere seguir invicto, quiere seguir puntero. Y vaya si festejó el lunes por la noche el empate entre camioneros y mercantil, ¿no? Que se sacaron puntos y chispas. Los comerciantes y los del camión Los transportistas Terminaron 6 a 6 en una velada Ojalá, muy parecida A la que tenemos esta, a la que vamos a tener Esta tarde Fue 6 a 6 en el Conchocho Vargas Un gran duelo que tuvo la pantalla De MZL Deportes por el lado De comercio. Perdón, perdón, me acordé, me acordé Dígame ¿Me saludó usted o no me saludó? Sí lo saludé, ¿cómo que no? ¿Cómo no lo voy a saludar a usted? es que... ¿Todavía está nervioso de lo de anoche? Están bajando de a poco Pero decía, en un duelo además, el del lunes eh, Que dejó secuelas, ¿no? Veremos después en el comportamiento tanto de mercantil como de camioneros Pero con, con expulsados, por ejemplo, eh, el arquero de, de mercantil el, arquero, el, el jugador emblema Lucas Nelly en camioneros, por caso eh, Un camionero que viene con muchas bajas Bueno, esta noche también estarán esos dos equipos haciendo sus respectivas presentaciones Dos viejos conocidos se verán las caras hoy entre Jafi y Comercio. Vaya, si han tenido duelos. Quizás uno, ambos equipos de los más añejos, ¿no? De la ciudad. Un clásico usuayense. Se han visto las caras en muchas oportunidades. Por el lado de Comercio, lo tenemos a Nacho Roldán, su capitán con la 8. A Suárez con la 29. Con la 13 amarilla. Juaco González con la 25 La número 10 para Lautia Matei, La 14 para Corol ¿Quién más? Está Brian Gamarra Con la número 5 Suárez tiene la 30 La 29 es de ella del bueno Aaron Champonay Que veíamos rematar ahí en la entrada en calor Con la número 26 Agustín Medina También está Veloso con la número 20 eh, eh, Con la número 1, perdón Bajo los tres palos bueno, comercio que empieza a recuperar jugadores. Había tenido algunos problemas en cuanto a las convocatorias anteriores por diversos motivos. Algunas lesiones, situaciones personales de algunos jugadores que impedían estar en el plantel. Poco a poco va completando eh, su plantel y además se suman eh, nuevas caras. Como la de Juaco González, como la de Martín Veloso, siempre renovando... La convocatoria de primera con la extensa cantera que tiene el club de comercio. Sí, así es. Hoy vemos un comercio más nutrido en cuanto a cantidades con respecto a lo que fue el partido eh, con camioneros, ¿no? Y lo vemos acá sentado al cráneo de todo esto, acá en pantalla, sentado solo, ¿no? Solo con, solo con su mente, viendo entrar en calor a sus muchachos, imaginándose esta charla que va a venir seguramente previa o la que ya tuvieron Vamos a Ruli Ralinqueo. Me parece que es un duelo también de técnicos exquisito de ver hoy eh, el Auti. Me parece que es un duelo. No, no sé si necesariamente de estilos porque de pronto pueden tener muchas cosas. Cuando lo vemos a Montiel también acá en pantalla. Ahí está Montiel, traído de agua. Un poco más, in, más activo, un poquito más hiperactivo el de Half que el de comercio. Pero. Claro, dos probablemente de los mejores técnicos que, ha, que, que actualmente están en actividad en el futsal usuaguiense y de Tierra del Fuego. Me parece que puede ser clave cómo estos técnicos eh, acudan al partido cuando el partido lo vaya necesitando, ¿no? La mano de ellos en los peores y en los mejores tramos de sus equipos. Exactamente, la lectura de los Dectes serán una clave también en el condimento para este plato fuerte que tenemos hoy. Jornada de mediodía en la pantalla de MZL Deportes. Quédese, nosotros vamos a ir una pausa mientras esperamos las, los últimos detalles de cara al inicio de este gran choque que va a ser entre Jaf y Comercio. No los compro. Sí, con tarjeta Fueguina los compro. Dale con Fueguina. La tarjeta del Banco de Tierra del Fuego es la que más te conviene. Tenés cuotas sin interés, descuentos y premios. Con tu tarjeta Fueguina, dale siempre. ¿No tenés tarjeta Fueguina? Solicitale btf.com.au. Todo listo y preparado para dar juego entre Comercio y Jaf. Antes va a haber un minuto de silencio por la pérdida física de Blanquita, la madre de Nano, Kim Tui, y José el Chino Vargas. Acompañamos y nos solidarizamos en este gran momento y le damos un gran abrazo a toda la familia. Sumamos el minuto de silencio. Va a mover la pelota a Comercio. Espera la orden Nacho Roldán. El cuarteto inicial será con Suárez, Nacho Roldán, Amateis y Corol. San Juan Sánchez bajo los tres palos en el conjunto de Ralinqueo por parte del equipo de Montiel. Sale con Agustino Berti con la 14. Joaco Ibarra, Alpiti Oliva, Luchi, Nico Lielo y Hernández bajo los tres palos. Mientras se acomoda, esperamos la señal de Sánchez y Alderete. Estamos en vivo por la pantalla de mctldeportes.com, El sitio del deporte fueguino desde la cancha de camioneros desde el gigante del sur. el Silvatov Se prepara la orden. Dadasta, mueve Roldán, Corol, Arenga, rápidamente comercio. Amateis, la tiene el turbo. Nuevamente con Amateis, la pelota que sigue viva dentro del campo de juego. Suárez, Corol, nuevamente Suárez. Presión alto, uno contra uno. La marca de Haaf, largo bochazo para Nacho Roldán. No llegaba a cortar el ataque, se repuso rápidamente Luchi Nico Lielo. Jugó largo comercio, gana el primer córner del partido. Así es, primera propuesta de comercio, corto en el apoyo para, para largo después al espacio. Llegaron entre Suárez y Roldán allá por el lado derecho de su ataque, el lado izquierdo de la defensa de Haft. Primer corner, primer bola al cuarto de círculo izquierdo del arco que de defiende Hernández. Mueve Suárez rápidamente. Corolla otra vez con Suárez. No podía rebotar como, por eso recupera la pelota Jaf Y se viene Agustino Verti, Nicolielo adentro. Rechazaba Mateis y la pelota la tiene nuevamente Suárez. Es, es lateral para Comercio. Que se para de en línea de tres para salir jugando. Suárez levanta el balón, la aguanta Roldán nuevamente con Suárez, se viene va a sacar el remate. No llegó a empujarla en el segundo palo Mateis avisa Comercio. Suárez que maneja muy bien los dos perfiles a la hora de rematar o a la hora de lanzar rastrero, como ese buscapié al segundo palo, que pudo haber sido tranquilamente remate al arco. Sabemos que es, acaso, una de las herramientas principales del jovencito de Comercio, que el lunes tendrá seguramente... La cita del duelo final por la tercera división ante Ateneo, ¿no? Así es, para las 22 horas, también por la pantalla de MZ de la Deportes. Mañana a las 22, la final de la tercera división. Comercio frente a Ateneo, Ateneo frente a Comercio. Y aquí tiene la pelota Mateis, quería ir hacia adentro. Perdía el duelo de 10 con Joaco Ibarra, pero la pelota sigue siendo del naranja. El mismo Mateis va a hacerse cargo del balón en la salida. Toca con Suárez. Levanta la cabeza. ¿Quién busca? Nuevamente largo para Corol. Ganaba Oberti con la cabeza. Nicolielo otra vez con Oberti. Vuelve Agustín sobre Oliva. El otro Agustín que tiene el equipo de Jaff. El capitán Oliva. Otra vez con Oberti. Por la paralela larga para Ibarra. Termina despejando Suárez. Pelota para Jaff. Ibarra, en la marca Roldán, le gana, va a sacar el remate, en la red del costado, presionó fuerte Roldán sobre Ibarra, le ganó y no pudo darle con precisión a ese remate, sale Haft nuevamente, arma Nicolielo, juega con Oliva, la tiene el Piti, otra vez con Luchi, larga esta vez para Ibarra, más atento estaba Suárez, para mandarla hacia el lateral, pelota para Jaff. Vamos a ver la pelota. A Pelu. La tiene Ibarra. ¿A quién juega? Quería sorprender, pero Corol estaba con los ojos bien abiertos para sacar la pelota hacia afuera. Vamos a despertarnos. Son las primeras indicaciones de Montiel. porque Coincido con lo que marca el técnico de Haft. Está más despierto, está más metido en el partido. Acá vemos la imprecisión de Agustino Berti para controlar esa bola. Está más metido en el partido comercio. El plan inicial le está saliendo mejorcito al naranja, que ya arrimó al arco, que recupera bastante rápido, que fuerza el error de jaff y que además cortito para después lanzar largo, sin demasiada posesión. Trata de ser más frontal, más directo comercio. Todo lo hace desde el eje hacia afuera, por el momento... Un poquito mejor en cancha, un poquito mejor peinado el conjunto de ralinqueo, tendrá que acomodar marcas sobre todo Huff para hacerse del balón Sánchez, pelota larga para Roldán, antes Corolla domina gol, gol ¡De Comercio! ¡Gol de Corol! Anticipó Hernández en la salida Lo dejó en el camino y casi cayéndose Empujó el balón Lo gana Comercio 1 por 0 Bueno, lo que veníamos marcando Lauti, ¿no? Justo Justo a tiempo para que no digan que Hablamos con el derio del lunes, ¿vio? Justo a tiempo, una distracción Ni Piti Oliva, ni Hernández no se hablaron, se hablaron tarde Corol no le importó para nada Canjeó todo por gol Se tomó el segundo para desplazarse Hacia su derecha y dejarlo sin chances Al arquero de Jaff. Tiene que ajustar la marca Haft, está Corriendo al ritmo de la pelota No corriendo al ritmo De, de su propio bloque defensivo Que es lo que tan bien hace y, y, y es de la forma en la que suele asfixiar Hasta el cansancio A sus rivales por el momento está corriendo al ritmo de esa pelota larga que propone Comercio. No, no está siendo positivo. Y ahora se viene Haft porque la bajaba bien Ibarra. Se la pellizcó a Mateis. Sigue siendo pelota del negro. Vamos a ver. Ibarra la pelota a Nicolielo. Hace una mague. Busca el eje. Se pone de cuerpo. Recibió una patada de Suárez, hay infracción y pelota para Half. ¿Qué estarán hablando ahora? ¿Qué seguirán ahí? Sí, es una, es una, Half maneja este tipo de situaciones muy bien. Comercio lo hace también en ataque, pero siempre el que está defendiendo este tipo de, de situaciones tiene una desventaja ¿no? de no saber qué prepara el rival. Primera situación promisoria. Veremos cómo la ejecuta Haaf. Sobre la pelota está Overti e Ibarra. Abierto está Oliva. el segundo palo Nicolino ¡Ibarra gol! ¡Gol! De Haaf. Sorprendió rápido con el puntazo. Joaco Ibarra mete el primero para Haaf. Que lo empata rápidamente. No quiso dormirse en los laureles. Lo empata Haaf. Así es, bueno, marcábamos, ¿no? El, el rival nunca sabe qué vas a hacer en este tipo de situaciones. Haft suele practicar movimientos más complejos esta vez. Fue a lo práctico, a lo simple, cortito y al arco. ¿eh? Y Haft, que venía mal pisado, rengueando la cancha, cojeando un poco, se encontró rapidito con la respuesta y esto abre sin duda otro tipo de partido. Lo que no tiene que hacer Comercio es sentirse vulnerable ante esta situación, porque bueno, es una situación aislada. Comercio deberá tratar de seguir con la cabeza en el mismo lugar que la tenía cuando empezó el partido y que tanto beneficio le venía dando. Haft, a partir de esto y a partir del cambio total del cuarteto, tratará de, decíamos, peinarse de otro modo. Le pega a Torres. Rápido, atento, estaba Suárez para cortar el remate. Goles de Corol. Eibarra. En el mediodía de la pantalla de MZL Deportes. Hay corner para Haaf. Vamos a ver la torres. En la paralela recibe Casanova. suela para adentro y busca el pollo Wagner. Casasola la quería dejar pasar. Corol interceptó el pase. Nueva pelota para Haaf. Wagner, Casanova. Busca a Casasola. La pelota sin destino. Llega a Sánchez. La tiene Corol De espalda. Se empieza a hacer. Más complicada la salida para Comercio. Mueve Corol con Suárez. Amateis. Casaganova que gana. Termina siendo infracción finalmente. Así lo señala Sánchez. De parte de Amateis que deja la cancha. Ingresa Aaron Champonay en el conjunto de Comercio. Así es, ya movió el banco Lucho Montiel. Lo va a empezar a mover de a poco Rulli. Tratará de jugar ese partido de ajedrez tan interesante que se juega Cuando se empiezan a mover los bancos en este deporte Nueva pelota parada para Haft Por esta vía llegó el empate reciente nomás de Ibarra Va a mover Casanova Que ahora Mateo pero la señal por lo pronto ahora está Buscará a Torres, no Prefirió buscar Casasola La pelota lleva a Sánchez que juega rápido con Champonay La pelota ya es nuevamente de... Half. la tiene Champonay Quería anticipar la salida De Haft, hay pelota para Comercio En ataque Al parecer señala Una jugada preparada, relinqueo desde el banco Pide que la muevan Se fue a hacer cargo Champonay El recién ingresado en Comercio La tiene Corol. La deja corta y sale rápido Torres por el eje, falta abajo de Corol. Le dice dudaste, Corol altero al derete. Reclama que fue todo pelota, ahí tarjeta amarilla finalmente para el Turbo Corol. Lo tenés que echar gritan desde el banco de Half. Yo. ¿Usted qué vio? Yo vi falta, eh. no sé si fue Corol o no, no sé quién fue junto con Corol al piso, fueron dos de comercio al piso, no llegué a ver quién de los dos lo toca, pero sí veo que hay un impacto sobre la pierna derecha de, de Erillo Torre, que es con la que va cubriendo la pelota para, para puntearla con su zurda, veo que hay un impacto, coincido con, con, con, con el, el, el pitido del árbitro, no creo que haya sido para Roja. Y ahora se posiciona frente al balón casa y Waugangner. Perfil zurdo derecho. Alderete que le pide calma al banco de Haaf. Que sigue reclamando la expulsión de Corol porque se iba solo hacia el arco el Grillo Torres. Que está ubicado en la barrera entre Roldán y Champonay. Ahora Torres se va hacia el segundo palo. Espera la orden. Haft quiere jugar rápido. Veremos qué hace. Va al pollo el Wagner. No. Casasola. Sí. La pelota en la barrera. Queda tiempo que ajustó Champonay. Ahí la barrera. Había un huequito entre Champonay y Nacho Roldán. En el último segundo se cerró Aarón. Por ahí sin dudas que iba a pasar la pelota. Estuvo bien el hombre de comercio. Torres. Casanova. Balanza. No compró Champonay. Alcanzó a trabarlo justo, pero la pelota sigue siendo de half. Torres. Bob Wagner en la marca Suárez. Sale de la cancha Nacho Roldán. Ingresa Agustín Medina en Comercio. Mueve el banco, Ralinqueo. Bob Wagner la busca a casa sola hacia el fondo. No puede controlar tras la presión de Comercio en la salida. La pelota es de naranja. Vamos a ver Suárez. San Juan Sánchez, puntazo largo y arriba. La pelota da en la red antes de llegar a algún destinatario. Por eso es nuevamente pelota para Haaf. Me parece que es el momento, el ratito más desprolijo del partido. Hay una suerte de palo por palo. Ya no encuentra con tanta claridad esa pelota larga de comercio. Ha ha mejorado en las presiones, todavía no en el control y en la amplitud del juego. Se empieza a ensuciar un poquito, digo, en, en cuanto a la calidad, ¿no? Y ahora se viene casa Sola. Quería sorprender. Atento estaba Sánchez. Bajo los tres palos. Suárez. No puede salir Comercio. Lo tiene lado el conjunto de Montiel en la salida. Le corta el circuito de juego. Vamos a ver el Grillo. Torre de Casanova le pega. La pelota... Entró mordía al área. Rápido Sánchez para Suárez. La B. Venir. La barra. No. Antes Hernández. Sale con el grillo Torres. Que era Agustín. Toca con el pollo. Largo control. Sigue siendo pelota de half Con infracción. Señala Sánchez de Champonay. Y es la tercera de comercio. En algo así como casi siete minutos de juego. Sí. Eh, recién no, no se vio. Quizás tanto no se notó tanto. Pero Casasola... Lo aguantó a, a, a Suárez hasta el último momento, a ver. Corta corole el ataque de Haaf, intenso partido tenemos. el Gigante del Sur, palo por palo, juega Comercio y Haaf, sí. Decíamos que Casasola lo aguantó a Suárez porque Suárez no llegó a pellizcar al segundo palo para Champonay de casualidad. En el ataque de recién de Comercio, si Suárez la pellizcaba era gol de Champonay. Toca a lautaro sánchez recién mendezado se va por la banda derecha busca el segundo palo buscó primero sorprender a hernández que estaba bien ubicado para mandarla al córner vamos a ver desde la esquina comercio corol ya empieza a dar indicaciones anda para allá le dice a medina también se enciende el parlante de ralingeo que le pide una ubicación especial a lautaro sánchez medina mueve para corol Ahí la pelota, Lautaro Sánchez, el juvenil de comercio. Corol rebota largo para Sánchez. En la marca Casanova rebota en el de Haft. Finalmente fue en Lautaro Sánchez. Hay pelota para el conjunto de Montiel. Casanova. y encara sobre Casanova. No puede, se le escapa la pelota. Seguramente esta es la primera vez eh, que se ha visto así en el torneo Durante el transcurso del clausura, Haft, ¿no? Un poco presionado, apretado, abajo en el marcador Sí, sí, en lo que va de clausura seguramente me parece que es el duelo más importante Que está teniendo Haft. si bien todos los duelos son difíciles hay que jugarlo Este es un rival que quiere campeonar, que pelea campeonatos como, como el equipo de Montiel Yo creo que empezó mejor comercio, de a poco fue inclinando, fue emparejando la balanza Jaff. Está mejor en la presión, la presión de Haft es fundamental, es, es, una, es una cosa física que te arrastra, te asfixia. Lo ha mejorado, sin embargo, Comercio sigue con el mismo plan. Trata de tocar cortito en la banda, cortito en la línea de salida, para buscar lo más largo posible. Cortiñaba, Champo para que juegue Medina. Torres hacia el costado, pelota para Comercio. Vamos a ver Medina, acomoda el balón. Jugará con Corol seguramente. Hacia atrás, corto. No, la pelota la va a mover Corol. Buscaba Medina, Torres que corta. Agarra el eje. Sin infracción, dice Sánchez. La tiene. Lautaro Sánchez pie a pie sobre Brun. Nuevamente falta. De atrás lo tocó Bruna Sánchez. Que hacía la personal la individual. Qué pelota que generó Lautaro Sánchez. Sí, bárbaro Sánchez porque salió del montón con una categoría bárbara acá en la rotonda de la cancha. Gambeteó por uno, gambeteó por dos. Yo creo que Brum, que estaba atrás como espectador, se dio cuenta de que Sánchez estaba a un paso de gambetear también el arquero y definir. Tuvo que tocarlo, no quedó otra opción. Se estaba yendo de cara al gol el jovencito de Comercio. Marcábamos, ¿no? Cuando vemos el reingreso de Suárez... Comercio trata de ser directo, los toques en amplitud son pocos, no está eligiendo ese tipo de juego hoy. Entiende que corto para largo, romper rápido esa presión cuando Hafe está saliendo hacia adelante, que lo hace en, en cantidad además y, y con mucha agresividad, romper esa presión rápido le está complicando la vida a Haft. Sí, claro que, que le está complicando la vida a los espacios a las espaldas de las alas cuando presiona. Y qué pelota que tiene Comercio ahora. Quiere ponerse nuevamente en ventaja el conjunto de Rallinkeo. Entró Suárez, acomodó la pelota. Va directamente al remate. Abierto, abierto, abierto. Se va hacia afuera. Llamó a Hernández con Brun. ...largo cambio de frente para que la baje de pecho con calidad... Azael Medina, nuevamente Brun, ahora hacia la derecha para Overti... ...en la marca está Suárez, la muestra Overti, busca en el eje... Azael que pivotea bien, largo cambio de Overti... ...no pudo controlar con efectividad el pollo Wagner Gagner... la tira afuera, pelota para Haaf, la mueve Brun... ...Medina, en la marca Suárez, en el uno contra uno, gana el de Haaf... ...a quien busca ahora, en el medio aparece Brun, le queda atrás la pelota... ...Medina, que se hace rápido Agustín Medina, que cuando tiene espacio encara... Le corta ese circuito de juego, Bruna. Hay pelota para Jafen en ataque. Quiere darlo vuelta al conjunto de Montiel. Medina, que la tiene, la muestra para un lado. Pero finalmente va hacia atrás, para Hernández. ¿Qué hará? Levanta la cabeza, busca el bochazo largo para Berti. De arco a arco. La tiene San Juan Sánchez. Juega con Suárez. Va a buscar la banda misma. Para Lautaro Sánchez no ingresó esa pelota en el campo. Nuevamente en la cancha, Aaron Champonay dejó... Su lugar, Suárez. Medina. ¡Vale! ¡Vale! Brun. El que corta es Austin Medina que va a encarar el arquero. Gol. De comercio. Gol de Austin Medina que ganó primero en la salida de Haaf. Dejó en el camino Hernández y pone en ventaja 2 a 1 al naranja. Bueno, seguimos marcándolo para no ser redundantes. Comercio busca esa facilidad. Champonay salió y, en, salió y entró. Es decir, salió a la cancha y entró automáticamente. Seguramente Rulli le dio una o dos indicaciones y Medina astuto con el cuerpo le mintió a Hernández que fue sobre su derecha enganchó cortito con el arco libre definió bien por el grandote de Comercio se le está complicando a Jafe ese tipo de situaciones está muy metido Comercio la tiene color larga la bocada para Champona y en los comentarios y en el chino tapi en los relatos el autor del Chiquibrest somos mzldeportes.com el, el sitio el deporte fueguino y luego de esto, desde el Lugo Lumbreras, camioneros y los cuervos por el regional mañana a partir de las 10 de la noche. Desde el Cochocho Vargas, la final de la tercera división. Comercio justamente frente a Ateneo. Mueve Medina. Yatel Bueno de tres dedos, hermosa pelota metida. No pudo controlar Champonay. Qué bien la agarró Yatel Bueno. eh, el lanzador fantástico Chatel. Entró para la primera salida de corol, si no me equivoco, con lo que da de partido. Sí, sí. Lo que, yo no, lo que yo sí noto por ahí como déficit de comercio es esto, ¿ves? Cuando comercio sale a presionar demasiado alto, mira aparece en espacio. Y con espacio Haft se come porque va Brun hasta el fondo. San Juan Sánchez que corta y se viene el gol. ¡Gol! ¡Gol, ¡Gol de Haf! ¡Gol de Oberti! ¡Trespada de Brun! La empujó sobre el segundo palo, Agustino Overti lo empata Jaffi, ¡qué picante que se pone esto, Lien! Bueno, me voy a autobombear. Estoy finísimo hoy, ¿no? Hoy estoy finísimo. Yo estaba a punto de marcar eso, lo fui marcando en el transcurso de la jugada. La mejor defensa de Comercio hoy ha sido ese bloque en tres cuartos, a modo de bloque. Cada vez que Comercio se salió a buscar esa presión, ese individual alta, Perdió, no, no consiguió robar y Haft sabe salir muy bien de ese tipo de presiones Es quizás la mejor herramienta de Haft para salir jugando Verse presionado, romperla rápido en uno o dos pases y llegar con velocidad y con categoría no Bueno, comercio tiene que entender quizás que su mejor postura defensiva es el bloque en tres cuartos Es en donde le cierra los caminos a Haft y en donde roba y tras presión tiene espacios a espaldas del poste y de las alas de, del conjunto negro. Y ahora se ve nuevamente Oberti mano a mano con San Juan Sánchez, el arquero de comercio en los tiempos para mandarla hacia el costado. Sigue sonando la campana en el arco de San Juan Sánchez, mueve la pelota. Hafla tiene Oberti abajo Medina, recupera el jugador de comercio, parecía con la infracción, dice que no, nuevamente. Y se pone ahora cara a cara Medina con Oberti. Lo sacan fácil del partido de Medina. que conocemos? Su temperamento. Con un empujón lo sacó Oliva de sus casillas. Algo para corregir de Medina para mí, desde mi punto de vista. Porque es un gran jugador, pero cuando pierde la cabeza... Sí, no, bueno, pero hay un empujón de Oliva también sí no más allá uno, No digo que uno tenga que calentarse y reaccionar Claro, pero Pero bien no, lo va, no, no se va a tomar Obviamente que no, pero Pierde, pierde el eje de, de, de, de lo que está haciendo Que es jugar futsal, lo hace muy bien No, no tiene que perder tan rápido su temperamento Cuando se viene Brun Ya te el bueno Champonay, marca Oliva Pelota de comercio se la tarjeta amarilla para Oliva, así lo señala Sánchez. Frenó el ataque y la salida rápida de Comercio, por eso cartulina amarilla para el capitán de Haaf. Sí, Oliva que había caminado por la cornisa recién en el empujón de, de que le salgan esa tarjeta amarilla. Bueno, acá se la ganó. Creo que, creo que estaba tratando de evitar un ataque rápido, ¿eh? porque estaba Haaf mal parado. Y bueno, tuvo que hacerse ese sacrificio el Pitti. Que igualmente esa sabe jugar el Piti Oliva con una amarilla, es un tipo que en general mantiene la cordura, es raro verlo perder la cabeza. Me parece que trabaja muy bien esas cuestiones mentales del Piti Oliva. Es capaz de quizás sacar a un jugador mentalmente de la cancha, pero en general él va a estar, va a estar tranquilo. Sí es, sí, sí, es equilibrado el capitán. Da la señal Sánchez. Que hará Comercio? Larga para Lautaro Sánchez. La pelota dio en el travesaño y se fue. Se salva Haaf. Qué lindo partido que estamos teniendo en el Gigante del Sur. Dos por dos. Están en tablas, pero recién avisó Comercio. Sablazo de Lauti Sánchez. Bolea alta. Palo y afuera. Cuando estamos... En la mitad de la primera etapa, 10 minutos exactamente quedan para que termine el encuentro. Pelota larga de Oberti. No llegó Brum, la dejó salir Sánchez. Pelota desde el fondo para comercio. Bueno, el partido es frenético, ¿no? No nos da respiros y no nos da posibilidad de análisis sostenido porque... Va cambiando constantemente Si bien las cartas ya están echadas ¿eh? Los dos ya mostraron cuáles son las cartas Al menos para este primer tiempo Y van a seguir con ese libreto Porque nos están brindando por el momento Un muy buen partido de futsal Nuevamente ataque para Comercio Al segundo palo va Champonay Roldán que juega lo buscaba él Corta oliva, pone el cuerpo Roldán que le gana, lo gira Pero en segunda instancia aparece Brum Tiene un caño precioso sobre Champonay la pelota sigue siendo de Naranja. Chatel bueno, anticipado Berti. Champonay que pone. Oberti con infracción. Es la cuarta. Dura infracción sobre Berti, tarjeta amarilla. Si no me equivoco, la tercera persona de Champonay. Sí, sí, sí. Y salió el cartulín amarilla. Japonés que había entrado muy bien. Está, está bien el partido para comercio. Para Haft ha mejorado también. Haft ha encontrado ya en los últimos dos o tres minutos bastante espacio más en lo que es los 20 metros de comercio, sobre todo por afuera, por izquierda y por derecha. Está bastante más equilibrado el partido. Pende de un hilo. No, ninguno, ni unos ni otros, tienen que perder la cabeza. Cuando lo vemos ingresar, por ejemplo, a Juaco González ¿eh? en, en comercio. Estaba por marcar, me parece verlo muy bien o muy mejoró físicamente a Nacho Rolán, ¿eh? que venía a arrastrar ciertas lesiones, ciertos inconvenientes. Lo veo mejor al 8 emblema de comercio. Ahí lo tenemos en pantalla, bajando la cara con el pecho con toda la calidad para que remate Juan González. El palo nuevamente le dice que no. Se salva Haaf, otra vez. Ya juega con Broom. Pifia, el latido de Lauti Sánchez. Otro remate fuerte y potente, sigue avisando comercio. ¿Sabe cómo es eh, la estrategia de comercio en este primer tiempo? que escribió Ruli en, en, en, en, la, en la tableta? ¿En, el tiro? ¿En la No, en la tableta, en la tableta, ¿qué escribe Ruli? Sin cháchara, como dice usted, Maza. relator. Comercio sin cháchara. Robo y tira. No hay vuelta que con eso. ¿tomó nota? Ah, vamos a preguntarle después. <risa> ¿Eh? Pero fíjese que el plan de comercio es robar y buscar inmediatamente el arco. Casi que no hayan apoyo bajo. Si hay un apoyo bajo es para después lanzar. A ver esta. Se sí, viene Brun por el medio. Oliva. Cortaba Sánchez. Corner para half. Si sí, se jugó la vía Sánchez en esa, estuvo a dos centímetros de hacerle un penal bárbaro Oliva. No mira, saque de arco. Bueno, lo aprovecha comercio, sale rápido con González, no pudo controlar bien el balón. Medina, el que lo come, es eh. Roldan. Se las ingenia sale Medina para dársela al pito Oliva. Abajo, con toda la elasticidad para recuperar el balón. el bueno. Oliva, Medina, Overti, Toca la pelota Jafa ahora. El no look de Agustino Overti para que avance. Lucas Brun nuevamente abajo. el bueno. De un lado hacia el otro, defiende la pelota Comercio. De un lado hacia el otro, mueve el balón Half. Quiere ganarlo. Por ahora el empate es de 2 por 2 Quiere seguir con el invicto, el conjunto de Montiel. Quiere recuperarse Comercio. Y todo esto lo estás viviendo por la pantalla de MZL Deportes del Gigante del Sur. Lindo encuentro de futsal, cuando la tiene juan González. En la marca está Oberti la pincha. El pelado y la tira hacia afuera Entra nuevamente Suárez Dejó la cancha, la cancha de Lauti Sánchez Está en este momento partido el encuentro Ya los dos se atacan casi sin tregua cada vez que pueden Reingresó Nicolielo en Haft, Que me parece clave en este momento Porque Haft, como marcábamos recién Ha empezado a encontrar ese espacio para lanzar y si hay espacio para lanzar, qué mejor carta que Luciano Nicolielo para Jaff. Ese señor tiene la pelota y se la muestra Juca González. La deja para Oberti. Se equivoca y recupera a González. Vuelve hacia atrás. ¿A quién busca? A Corol por el eje. Son tres contra dos. Avanza el turbo. Nuevamente con González. Va a sacar el remate. En la red posterior quería apurar Hernández. Hay pelota que entra pisado. Juke Ibarra, Montiel. Oliva. Pelota en paralela que no llegaba. Nicolielo. Apura Corol. Se durmió Nicolielo. González. Lo toca abajo. Corol nuevamente. Saca el remate. Piden la falta. Desde el banco de comercio. Bueno, vamos a la analogía del boxeo, ¿le parece? Dale. Si fuera por puntos, lo estaría ganando Comercio. Sí, se ha acercado más y con más peligro al arco de Haf, pero esto es por suerte futsal y el partido está parejo en líneas generales, cuando hay tiempo muerto? Tiempo muerto, sí, sí. Pedido por por half, tengo entendido. Creo que por half, ya venimos.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 Volvemos al Gigante del Sur, tras el pedido, min... perdón, tras el minuto pedido por Luciano Montiel, vamos a ver el balón half, 2 a 2 el encuentro, faltan 8 minutos para la finalización de la primera parte, Ibarra, juega con Nicolielo, en la marca está Suárez, Nicolielo levanta la cabeza, pero prefiere hacia su costado con Ibarra, que juega con y otra vez con Ibarra, rápido con Oliva, parecía haber infracción, dice que no, sigue Nicolielo, Suárez, recupera el balón, otra vez Ibarra, se pelea con Suárez, abajo Hernández, la pelota queda libre. Un show de falta. ¿qué pasó? De acá para allá, veremos qué, termina Alderete. Parecía infracción de Ibarra, parecía infracción de Suárez, finalmente fue de Hernández. Tarjeta roja para Hernández. Y ahora se queda con uno menos half. ¿Puedo, ¿Puedo decir que no lo comparto? Eh, sí, me parece que es. tampoco comparto. Quizás una amarilla. Una amarilla, me parece a mí. Eh, Salió muy lejos Hernández. Yo no llegué a apreciar la lectura de Hernández. Sí que salió y recuperó. Hasta ahí está bien la lectura del arquero. No sé si había algún jugador más de half quizás para recuperar y no forzar esa salida tan lejos. Lo cierto es que salió y recuperó. Hasta ahí estamos de acuerdo. Perdió. Creo que lo que hizo fue terminar tocándola con la mano pero me parece que en el momento que Hernández toca con la mano la pelota, había mucho... La... Primero que la pelota no estaba totalmente en posesión de comercio, es decir, que no era una... A mí, entender, ¿eh? No era una... una situación clara de gol. Y además que había por lo menos ya tres hombres de Jafa haciendo ese relevo, habiendo pasado la línea de la pelota. Me parece que no era roja. Me parece. Yo, acá siempre se le va a dar el ok al árbitro, porque es el que entiende más... Y seguramente nos podrá corregir y decir por qué, desde lo que nosotros más o menos conocemos, creo que coincidimos. Sí, sí, sí. Oberti también le está diciendo a Altero Alderete que había dos jugadores por detrás de la línea de la pelota. El que la sacó barata fue Ibarra, ¿no? ¿Ibarra por qué? Ah, porque le tiró una patada. Tiró sin patada pelota. sin pelota sobre Suárez y después lo fue a buscar nuevamente. Sí, también hubo falta sobre Ibarra. Sí, pero no de la gravedad la de... A todo esto, el que termina perdiendo es, me parece, Hernández. Pero sí. Hubieron otros intérpretes en esa jugada plagada de faltas. ¿Eh? Un sinfín de patadas fue eso. Un concierto. Bueno, lo cierto es que entró Moncho Fernández a defender el arco de Haft. Salió el Negro Ibarra. Ibarra sí. Dos minutos a falta de 7.33. Dos minutos o hasta el gol. Tendrá esta ventaja comercio. Veremos cómo trata el balón el conjunto naranja. Recordemos que ambos equipos están con cuatro infracciones. Fernández. ¿A quién busca? Doble marca de Oberti entre Suárez y Yatel Bueno recién. ganan los de Comercio. Esa posesión y mueve con corol. Abre hacia afuera con Lauti Sánchez. Quiere verticalizar, pero. Mantiene la paciencia y toca el naranja. Bueno, Suárez, Sánchez. Nuevamente la otra Sánchez con Suárez hacia el fondo. Fernández achica el espacio y la manda hacia afuera. Qué línea de tres que tiene comercio, Lauti Sánchez, Suárez y ya te lo Bueno, qué eh, juventud, ¿eh? Con uno de más y estos fresquitos rapitos para mover la pelota, el espacio debería aparecer, yo imagino. Pero bueno, en Half hay tres de oficio, ¿no? Para marcar este, este mal rato de. este mal momento quizás. En lo anímico, hay tres que tienen mucho oficio para aguantar ahí. Lauti Sánchez que dispara otra vez, Fernández. Cuatro, perdón, porque el arquero es un animal también. Vamos a ver, Yate el bueno, este corner para comercio. Quiere tirar la ventaja. El marcador está igualado. La pelota es de Sánchez. Abre con Suárez. Saca el remate, no. Prefieren mano a mano con Nico Termina ganando el de Jaffa, aunque la pelota sigue siendo de comercio. Sánchez. Lo espera Oberti. Mueve hacia atrás para Suárez. Quiere sacar el remate, no. Con Sánchez. Lo mueve de un lado hacia el otro la pelota. Oliva, Sánchez. Limpia, nuevamente con Suárez. Otra vez Sánchez va a llegar balón. El que cortaba era Oliva. Bueno, juega con Suárez. Sánchez. Nuevamente a Suárez. Corol. Sánchez. Otra vez Oliva. Se repite la situación. Lleva la para afuera, dice Ralinqueo a Sánchez. Corol Suárez Va a sacar el segundo remate No llegó bueno No la pudo empujar Yatel Se salva Haaf La mueve Fernández Arriba para Oberti. La para con el pecho Y retrocede con Oliva Nicolielo Oberti. Ahora tiene la pelota Haaf Con un hombre menos Oberti. Oliva El presiona Yatel bueno Sale bien Sobre su propio Deja el pito Oliva Y encara Sobre Corol Termina Pinchando la pelota al de comercio y cobra infracción Sánchez de Yatel bueno sobre Oliva y es la quinta. Sí, la fabricó toda Oliva, eh. entera la fabricó Oliva que se tomó el tiempo, marcábamos antes, un hombre de templanza, de cabeza fría, fue para acá, fue para allá, lo obligó al chiquito Yatel a que lo toque abajo, porque eso fue lo que hizo, lo obligó a que lo toque, consiguió la quinta. Y a falta de creo que 7 segundos 4 segundos para que se termine la penalización Haaf salió adelante De un momento gravísimo Con absoluta hidalguía por ahora ¿eh? Y dejó la cancha El Piri Oliva Reingresó Ibarra Para este ataque Que tendrá que defender Comercio 4 segundos quedaban 4 sí, segundos quedan Se prepara Casanova me parece que va a ingresar, muy parejo el partido Lauti, pende de un hilo, buenos momentos, buenos ratos de cada uno de los dos equipos Un tanto más agresivo comercio, pero lo ha sabido siempre llevar con tranquilidad, Jaff no perdió la cabeza Entiende también que depende de sí mismo y de sus propios aciertos el conjunto de Montiel Mueve la pelota overticón con Nicolielo Y Nicolielo La pelota le queda un poquito atrás Quiere buscar la sexta Nicolielo Por buscar la sexta se olvidó la pelota Buscó más el roce que el juego Pelota de Comercio Suárez va a mover para Sánchez La deja Sánchez, le pega No llegó Corolla, conecta el cabezazo Pelota para que reponga el juego Simón Fernández Ya juega el arquero de half con Ibarra. Oberti. Nicolielo. ¡Ale! Ve solo a Ibarra. Que engancha hacia adentro. Corol desde abajo. Impresionante el turbo. Que la tira larga para que corra Suárez antes Oberti. La pelota la tiene Nicolielo. No cluck. Para Oberti. No así... oh, bueno. ¿Qué es no Que no mira, mira para hacia el otro lado. Está bien, ¿eh? entiendo lo que hizo y está bárbaro. No, no estoy en contra de lo que hizo, estoy en contra del término. Se viene Suárez que le pega. Fernández en dos tiempos. La tiene Nico Lielo. Ibarra. En la marca está Sánchez. Mueve la pelota Jafa, ahora se hace poderoso con la posesión. Casanova. Oberti por la paralela para Nicolielo, que están todos los lugares de la cancha. Lo marcaba Suárez. Eh, y me In... parece que Nicolielo y Oberti están manejando en este momento los hilos, las situaciones. Deja, entienden qué sucede en cada altura de la cancha. Me parece, sabes qué? También, Lauti, un muy buen partido de Corol. En la sombra, eh. Callado, marcó siempre que tuvo que marcar, puso cuando había que poner y... Hasta metió muy buenas rochas a los espacios Sí, coincido e igual, por lo general, más allá de la apreciación personal Todos los jugadores están dando un gran partido sí, sí. No, hay, no hay puntos bajos A eso claro. es lo que voy Pero coincido también en que Corol está un punto más arriba que, que el resto Cuando hay corner para el comercio Se movió el arco Los como... ingresos de Lauti Sánchez me han sí, gustado también Una sí, sí, sí. zurda venenosísima Vamos a ver Roldán con Gamarra, era asado Le pegaba, quería sorprender el segundo palo. Le sacó chispa. Volaba Fernández, pero no llegaba. Ya mueve la pelota a Casanova. Juega con Ibarra. Apoyo bajo nuevamente de Casanova. El que aparece por el eje para construir juego es Nicolielo. A su costado está Overti. También Ibarra con el juego Ya rebotó nuevamente con Nicolielo que busca por el eje a Casanova. Mueve la pelota Half, se da vuelta. La pelota, da en amarilla, va Ibarra, gol. ¡Gol! De Half, gol de Ibarra que le dio un pase a la red. Encontró el lugar y el espacio para darle esta victoria parcial a Half de 3 por 2 Bueno, un movimiento ajeno al partido. Recién, ¿eh? ajeno al partido porque en este recambio de comercio esa defensa posicional falló lo dejaron venir muchísimo a Jaf a una zona muy peligrosa para un zurdo como es eh, Joaco Ibarra colocado ubicado en su mejor perfil me parece que lo dejaron entrar demasiado a Jaf en esta en esta defensa lo, los jugadores de comercio no agarró marcas este recambio y pagó carísimo ¿no? pagó carísimo este ataque, el conjunto de Arranquil. Sí, gran movimiento en la salida de Haf. Mucha posesión para encontrar el espacio. Casanova, interesante por el eje. Claro, eso, eso iba a marcar justo. Lo dejaron trabajar mucho tiempo en el eje a Casanova. Nadie lo apretó, nadie lo incomodó. Y ahora se viene una contra de Haft porque la maneja Overti. Quiere sacar el remate. Lo esperó bien Corol. Nicolielo abre con Ibarra nuevamente a Nicolielo. ¡Oh! ¡Sánchez al córner! Bueno, así como no perdió la cabeza Hafe en el mejor momento de comercio No la tiene que perder comercio ahora eh. Ha hecho un partido bárbaro hasta el momento No se tiene que dejar llevar por el resultado La tiene Gamarra Pensé que había sido la anterior La tiene Nicolillo En la marca Corol Con Roland Ibarra Casanova Nicolillo Nuevamente que con Ibarra Autor de dos goles Casanova Overti Gamarra le cerraba el paso Pelota para Haf En ataque, 2'30 para el final De la primera mitad, lo gana Haf 3 por 2, una vez Overti Dos veces Ibarra Los tantos del conjunto De Montiel, Corol. La deja corta Gamarra para Nicolielo Le devuelve el favor Luchi la tira hacia afuera juega Comercio mal saque de Gamarra pelota nuevamente para Half. Y no ingresó bien Gamarra, eh. ingresó un tantito distraído, el 5 de Comercio de Kaisale vuelve ya del el bueno la tiene Casanova Nicolielo cambio de lado para Ibarra nuevamente Nicolielo, aparece por el eje, pivoteando Casanova, la pelota es perdón, sola. Casanova es el que tiene ahora la pelota y juega con Nicolielo la pisa y piensa con la suela. Nico Lielo. sola En la marca. Bueno. Nuevamente Casanova. Con Nico Lielo. Mueve el conjunto de Montiel. Hay falta. Infracción parecía de Roldán. ¿Usted dice que no? No, no para mí. Coincide con los árbitros porque no señalan lo que yo percibí como si hubiese sido falta. 1'50 para el final de la primera etapa. Corol. No puede salir ante la humanidad de casa sola. Sigue moviendo el naranja. Va a jugar amarilla. Quien aparece como apoyo es bueno. Control largo. En la marca está Ibarra. Lo aprieta. Y eso hace que juegue sin dirección el balón bueno. La tiene Ibarra. Jerez, Ibarra, larga sobre Medina, lo cierra bien con el cuerpo Agustín Medina, quiere hacer pie a pie, gana Jerez, la pelota que se pierde sobre la línea lateral, va a mover a Amarilla, González, larga pelota para Simón Fernández, Nicolielo, pelota larga para Casasola, lo marca Amarilla, gana el de Comercio, presiona a Jerez, la pelota que sigue en juego, dice que no Sánchez, pelota para el naranja cuando queda un minuto y seis segundos para el final de la primera etapa, González, por el eje aparece Medina y tiene espacio en la marca, va Jerez, se lo saca de cima, Medina, va hasta el fondo, Fernández, le achicó el arco, no tuvo ángulo Medina para sacar el fuerte remate. Sí, se desentendió en ese movimiento Haft, se abrió, abrió el río Nilo, entró Medina por el eje que le encanta con espacio, fue clara esta para Comercio. Bueno, Medina, en la marca casa sola, encara Medina. Retrocede con Bueno. Amarilla, el que lo come es Nicolielo. Taco para jugar con casa sola. Jerez nuevamente Nicolilo 34 segundos para el final. Jerez, vamos a ver Jaf esta posesión, la va a cuidar de la pelota para irse al descanso con este resultado. Nuevamente Nicolilo Jerez Sánchez la encontró de casualidad en el camino. Se tiró con la rodilla, la terminó sacando el San Juan. Nuevamente ataque para Haft La mueve de Jerez, Nicolielo oh, Sánchez otra vez, Casasola para empujarla Falta de Casasola, indica Sánchez Que iba con el pie arriba Falta en ataque, cobraron Que Casasola baja el pie Fue muy clara la de Jerez a favor del 16 de Haft le queda en la zurda y le queda muy encima eh, esa pelota. Hay tiempo muerto, pedido a falta de 17 segundos. Es a favor de comercio.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 Regresamos tras el minuto pedido por Rallyn. faltan 17 segundos para el final de la primera etapa. Veremos qué sale del laboratorio. Este minuto pedido, la Mueve Suárez juega con Medina. Se lo saca de encima rápido el barra y encara Medina. Lo encuentra bueno. No pudo rebotar bien el balón. Quedan 10 segundos. Ajusta la marca comercio. Quiere irse con la ventaja mínima. Hacia abajo, no quiere estirar el resultado. Juega Nicolielo, la pelota de Dan González. Cuando suena la chicharra, se agarra la cabeza, ya te lo bueno, porque si iba solo Medina, si rebotaba bien. El partido está prendido, está encendido y se viene un vibrante, segundo tiempo. Así es, la última, partido bárbaro nos han ofrecido de ida y vuelta. De movimientos bien marcados y bien ejecutados por momento. Arrancó mejor Comercio, lo emparejó Jaff Y terminó un poquitito, un puntito mejor el conjunto de Montiel. De todos modos, nos vamos a preparar ahora para lo que esperamos sea un segundo tiempo mejor aún. De alto vuelo entre dos equipos que han propuesto, que han tenido propuestas distintas. Bien marcadas, bien ejecutadas y que ahora tendrán 20 minutos para ir en busca de esos tres puntos. Enseguida regresamos para más Futsal...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 Retornamos desde la cancha de Camioneros para vivir lo que van a ser los segundos 20 minutos de este encuentro que tiene por el momento victorioso al conjunto de Montiel. 3 a 2 sobre el conjunto naranja de Rully Ralinqueo sobre Comercio Ganajaf. 20 minutos que imaginamos tendrán en la medida de que el partido transcurra en las condiciones normales en las que ha transcurrido en el primer tiempo. Idénticos planteos. Pero en la medida de que se rompa y que el reloj empiece a correr como corre hacia atrás, cada uno de los equipos irá buscando la manera de asegurarse esos tres puntos y tener otro diseño, otro dibujo para los minutos finales, Lautín. Así es, ya la mueve, jaf. casa sola la tiene el pollo Paukangner. ¿A quién busca? Es Torre. Torres, la pelota que ingresa al área. Abajo Sánchez para encontrarla. Y jugar rápido, corto con Corol. La tiene Medina, en la marca casa sola. duelo de altos. Medina para un lado. Termina yéndose la pelota hacia el costado. Pelota para Hafe en ataque. Quiere estirar la ventaja, quiere seguir con el invicto. El conjunto de Montiel, que por ahora tiene el puntaje ideal en el torneo Clausura. Sumando 15 puntos. Casanova sola no pudo controlarla. Se pierde por el fondo. Como Alicia, ¿no? Como Galicia en la B. Que ayer ganó 4 por 1 frente a KF. Y se candidatea por el ascenso directo a la primera división. El Galo. Mueve Casanova. Baukagner. El pollo para El Grillo. Torres larga para Casanova que llega. No pudo controlarla. Sánchez va a buscar largo a Roldán. Así es. La baja el capitán de comercio. pone el cuerpo y gana. También la pelea Matei. Sigue Roldán desde atrás. Torres lo tocan. El tero al dice que no. Se queda en el piso reclamando a Roldán. Parecía infracción quizás. Alderete cerca dice que no. Que sigue el juego. Por eso mueve la pelota Casanova. Torres. Casanova. Lo buscan la, en el eje, a casa sola que la pierde, con Amateis que encara sobre el eje, le para Fernández, espectacular, con el brazo derecho le dijo que no y se viene Jafe en la contra de Casanova, Sánchez se hace protagonista, los arqueros están presentes en el gimnasio del Gigante del Sur, Qué momento, ¿no? Sí, como aguantó ahí abajo con esa mano derecha firme Moncho Fernández. Le había hecho muy bien a Matei amagando con el cuerpo para afuera. Pisó hacia adentro. Se salvó Haft. Y ahora ataca nuevamente el conjunto Rojinero con Bau Gagner. Toca con Torres. La tiene el Grillo. En la marca está Medina. Gana el de Comercio. Lo presionan entre dos. En la segunda pelota gana Half Y ahora se le pierde Medina. Corol. Medina nuevamente. La pelota sigue en juego, con infracción dice Alderete sobre Medina, la primera del segundo tiempo. Ávido de, refuerzo salió, de de reflejo salió Comercio, ávido de energías, pisa Medina, pisa Mateis, encuentra buenos pases y claros y limpios Corol, trata de recuperar ese semblante el equipo de Ralinqueo para arrimarse en el marcador, y este muchacho... Empieza a generar infracciones. Dos en dos minutos. Pelota para comercio. Hubo infracción entre Casas, sol y Torres. Tocaron a Medina. Vamos a ver el autor del primer tanto. Corol. Que le va la pelota para Roldán? Lo sacaba con el cuerpo. Termina ganando Bob Wagner. La pelota sigue en juego. Hacia el eje. Mueve el Torres para el pollo. En la marca está Medina. La pincha. El número 26 de comercio. La pelota es de Half, la quiere mover rápido Baugaardner. A Mateis le cortó el pase. Juega por el eje. Corol nuevamente sobre Casasola. ¿Cómo lo está llevando Corol a sola, no? Sí, sí. Corol lo aguanta bien, tiene oficio. Porque Casasola de espaldas verdaderamente es muy difícil de marcar. Bueno, Corol parece ser el hombre indicado para solucionar ese inconveniente. El mismo Corol va a mover el balón. ¿Quién aparece para recepcionar? Amateis. Quería con Medina. Pase fuerte que se pierde sobre el costado de derecho. Es pelota para Haft. Incluso yo creo que Corol me animo a decir que hasta prefiere marcar ese tipo de jugadores fijos, fuertes. Antes que marcar al jugador que se mueve, al, al, al pivot móvil, digamos. Mueve la pelota a Casanova, con Torres otra vez. No, era Amateis el que ganó esta vez en defensa. Otra vez Amateis. El pollo va a pone la pelota bajo la suela y piensa. La tiene Torres, va a sacar el remate. Ancho y afuera. Va a jugar Sánchez. ¿A quién busca? Larga para Champonay. La baja. Pero la recupera jaff Ahora el que sale mal es Torres. Amateis no pudo darle dirección a ese balón. Y ahí, penal para Comercio. Lo señala al derete infracción de Casanova y Cartulina Amarilla. Quien quedó tendido sobre el suelo es Aaron Champonay. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo estaba siguiendo la pelota que se había movido acá al sector donde está ahí parado Lucho Montiel. Lo veo caer a, a Champonay. Me parece absurdo que haya caído si no hay falta porque no estaba en disputa la pelota. Lo que creo que sucede... Es que se enreda, me parece, a mí Casanova con Champonay, pero lo toca sin pelota dentro del área. Quizás no es la intención, porque Champonay no era la marca asignada para Casanova, sino que era, creo, Corol, que estaba allá. Mateo gira, y en el giro Champonay, que estaba entrando, trata de salir. Me parece que es más eh, un accidente por parte de Casanova, pero, pero bueno, eso es, es penal, le falta sin pelota dentro del área, ¿no? Y... Y es un golpe de, de fortuna quizás para Comercio Que había arrancado mejor el segundo tiempo como, como arrancó mejor también el primero Y que estaba haciendo lo importante a Moncho Fernández Bueno, ahora tiene una situación inmejorable Mire cómo fue de casual eh, Para mí, eh, para mí entender Después lo vamos a revisar Pero mire cómo fue, fue de casual el penal Que ni siquiera Chaponay es que lo fue a buscar A un, a, a un penal a esa altura no, no creo que haya ido a buscarlo y tal fue la sorpresa de Aaron, que cae y cae mal. Cae mal, se, se ve medio sentido, pareciera que está ahí un poco golpeado. Bueno, momento bisagra, ¿eh? a ah, tres minutos de haber arrancado, haber reiniciado este segundo tiempo. ¿Y quién va a ir si no es Nacho Roland? Exactamente, entró para esto Nacho Roland, el capitán. Para ponérsele cara a cara a Simón Fernández que está teniendo un partido espectacular. Al igual que todos, como lo habíamos nombrado muy parejo las líneas en los jugadores. Roldán cara a cara con Fernández. Espera la señal de Alderete. Va a sonar el silbato del tero. Espera el rebote Medina y Sánchez. También Casanova, Torres y el Pollo, mano a mano quedan Corol y sola por si hay contra de cuando se viene... ¡Rolat! ¡Fernández que le puso el pecho a la bala! ¡Sigue ganando half por la mínima diferencia! Bueno, desde que entró es una de las figuras del partido, Moncho Fernández que ahora le saca un penal a un especialista Sostiene y se inyecta de adrenalina y de emotividad. Comercio tendrá que entender que el libreto que está tratando de ejecutar es el correcto por el momento. Hay partido, hay partidazo en el Gigante del Sur. Así es que momento estamos viviendo por la pantalla de Meseta Deportes. Todo el futsal activo está. En el gigante del Sur y se viene Lauti Sánchez en la velocidad, le gana del pollo. Bau está saca con el cuerpo. Con las manos piden desde el comercio. Nuevamente pelota de Lauti Sánchez que va hasta el fondo a que le corta el camino. Se pone intenso, se pone vibrante aquí. Reingresa Yatel Bueno a la cancha. Palo por palo. Tiene una mano del pollo Van Garner arriba. Eh. Para mí sí levanta un poco el brazo del pollo. Al menos desde acá no se llega a ver un impacto. ...mueve la pelota Comercio... ...la tiene Corol... ...con Sánchez... ...en la marca... casa sola ...Yatel bueno... ...que entra pisado... ...largo envío para Corol... ...fuerte también... ...por eso se pierde por el fondo... ...pelota que va a sacar... ...un gran protagonista... ...que tiene este mediodía... Simón Fernández, Moncho Fernández que ingresó tras la, tras la expulsión de Hernández y que se está convirtiendo en figura del partido recién o mal, le sacó un penal nada más y nada menos que a Nacho Roldán mueve la pelota con Mercio, Lauti Sánchez en la marca lo espera Nicolielo, retrocede con Corol aparece Yatel bueno para crear juego en la marca Casanova Casa Medina que la deja corta para Corol, igualmente llega Sánchez bueno, Casanova que anticipa. Sigue siendo pelota de comercio. Cuando van cuatro minutos de la segunda mitad. Tres por dos lo van a Haft. Y barran dos oportunidades. Oberti. Para los goles de Haft. Medina y Corol para comercio. Simón Fernández atajó un penal, expulsado Hernández. Todos los condimentos tiene este partido vibrante que por ahora lo está agarrando Haft y se mantiene en la punta. Se queja, ya bueno de recibir una infracción sin pelota de Nicoliel. El juego sigue con Sánchez Medina. Fernández nuevamente hay córner para Comercio. Sigue tendido, bueno sobre el piso del gimnasio de camioneros. Sí, se acusa un golpe en la cara Chatel por parte de Nico Nicolielo no, no llegamos a ver porque la pelota estaba en situación de control de Lau Medina Estaban ahí juntitos los dos no, no, no se advirtió por parte por parte nuestra Tampoco, tampoco los jugadores de Comercio hicieron ahí, acudieron al reclamo. Hay córner para el naranja. Vamos, el balón, Colón, ¿a quién buscará? A Sánchez, recibe y juega con Medina. El que se postea es bueno, Medina. Larga. La pelota dio en Oliva. el bueno para sacar. Se movió la pelota. Lo señala el derete. Pelota para half. Nico Nicolielo. Fernández. Nicolielo, larga. Rebotaba Yatel. Bueno, con infracción lo agarró de todos lados a Nicolielo. ¿Primera o segunda de comercio? La primera, me parece. La la primera, semana. ¿no? Sí, sí. Ya tiene tres Huff. Nicolielo, abre con Ibarra en la marca Sánchez, Nicolielo, Oliva recibe el balón, mueve para Ibarra, tres cuartos de cancha va Ibarra en velocidad, maga para todos lados, la pelota es de Corol, la tiene bueno en la marca Nicolielo, Medina que la deja para Sánchez, la pisa hacia atrás, vuelve nuevamente con Corol, va a crear juego el turbo, ya el bueno, Hacia atrás con Sánchez. Otra vez. Bueno, el que cortaba la Oliva. Corol, que no pudo direccionar bien el balón. No es pelota para Haaf. Van casi seis minutos el Audi de este segundo tiempo. Haaf no consigue ser agresivo. No consigue perforar con claridad. Pero... Tampoco necesitó de tantas situaciones en el primer tiempo Para ponerse adelante en el marcador Porque cuando las consigue son de altísima calidad ¡Y ahora se viene Oliva! ¡gol! ¡Gol! ¡De Haaf! Gol del pitio Oliva Nuevamente solo en el área Aparece un jugador de Haaf Para empujar el balón y sacar ventaja de dos Bueno, otro desconcierto defensivo de Comercio que está pagando muy caros Esos eh, desaciertos Esos desacoples defensivo. No pudo responder bien el San Juan Sánchez La pelota le quedó Chanchita Oliva para definir Saca una ventaja importantísima en este tipo de partidos Comercio Y ahí se viene el auto de Sánchez para rematar Abierto, no llegó Corol tampoco Ni pase ni remate Pierde una chance y clara Comercio bueno, el partido sigue vibrante ¿eh? Comercio no tiene que perder la cabeza No la tiene que perder Porque está haciendo un buen partido CAF está tranquilo sabiendo que Todo lo que tiene o casi todo Lo está tratando de cambiar por gol Que cuando llega Llega con peligro De altísimo riesgo Y que se le van a empezar a abrir cada vez más los espacios Ante la necesidad de Comercio de descontar La pelota se perdió sobre el costado pide más velocidad, Montiel desde el banco de jaff y pide más atención también en sus jugadores, la tiene Sánchez juega bueno la deja corta, la agarra Ibarra se recupera bueno rápidamente, la pelota la tiene bajo la suela Medina, la marca está Ibarra lo va a buscar y hay tarjeta amarilla por el reclamo de Medina exacerbado grito sobre el juez Sánchez que no se lo permite, por eso la amonestación... Medina no estaba amonestado del choque del cruce con el pito Oliva? No ¿no? Eh, no, no, no, no, me parece. Ah, Oliva fue amonestado en la jugada siguiente al empujón. Ajá. Ahí la tiene Oliva, Oberti, la quito, iba arriba del travesaño. Piden penal de half por la maniobra de Sánchez. Aplaude Irónico Berti. No, no, no, no, no, no, no. Así es, tarjeta amarilla también para el 14 de half. Lo va a buscar al derecho hasta allá, se pone de frente. Sale comercio, ya movió el balón. Sánchez presiona y barra la salida. San Juan Sánchez, la pelota que vino hacia nosotros, pasó por la cabina de Meseta de Deportes. Se empieza a picar el partido a falta de 13 minutos. Las pulsaciones empiezan a florecer. Y se viene Ibarra. Sánchez. Se tiene el brazo. Y Lautaro Sánchez. Completa. El despeje. Sigue el ataque. Persiste el peligro. La mueve. Nicolielo. Oliva Nicolielo. La mueve y la pisa sobre Medina. Lo busca de un lado y del otro. Retrocede Fernández. Otra vez con Nicolielo. Sigue con la pelota El número 8. Deja. Oberti. Se escapó la pelota, sigue con vida. Ibarra que quería jugar de lujo con Nicole Lielo. La pelota sigue siendo Half Laca el remate. Sánchez al córner. Una jugada medio embarrada, medio medio sucia, pero lo fue llevando Haft desde el inicio, desde la salida con el Moncho Fernández. A la rastra lo fue llevando hasta el arco del San Juan Sánchez que respondió muy bien en esta. Decíamos, el partido está quebrado emocionalmente. Jaffe entiende que si Comercio descuenta va a ser un problema gravísimo y Comercio sabe que puede descontar lo que pedía hace rato Montiel a ver esta se viene Oliva arriba para Berti, afuera lo que pedía hace rato Montiel que marcaba el out y era más velocidad porque Montiel entiende que Comercio va a salir a presionar cada vez más alto entonces la velocidad en ese pase corto y, y posterior apertura para desactivar esa presión no y de esa manera poder tener más situaciones de cara a al arquero de Comercio la tiene ya te lo Bueno sobre el eje, se junta con Corol que encuentra el espacio, va a sacar el remate Fernández nuevamente, champonada y arriba fuera, fuera, fuera bien, bien, bien. Vamos, vamos, es frenético en este momento del partido, todo puede pasar van a entrar claramente al, al golpe por golpe ya se están llenando la cara de dedos, vemos cómo termina eh, eh, analógicamente hablando ¿no? sí, sí, claro la tiene Corol, se hace cargo del balón, el número 14 de Comercio, la mueve con González, este con Bueno, nuevamente con Corol, rebota fuerte e intercepta Lucas Brum para sacar el remate, otra vez San Juan Sánchez abajo para detener el remate, la tiene González, larga la busca para Champonay, sin destino ese balón será salida desde el arco para Haft. La tiene Asael Medina. Se apoya en Brun. Este sale por la paralela con Nicolielo. Pinchó la pelota. Bueno. Pelota nuevamente larga de comercio. Se pierde por el fondo. Nuevamente jugará Fernández. Nicolielo la deja corta, Suárez va a sacar el remate, prefiere encarar. Se recupera Nicolielo de su error y sale jugando, cambiando de lado para el Piti Oliva. Este retrasa el balón con Lucas Brum. La agarra Asa, el Medina, la tiene Asa. La pelota sigue con vida, en cancha Oliva nuevamente con Medina. Otra vez el Piti, anda para allá le dice a Medina, retrocede con Brum, Nicolielo. Toca y mueve la pelota, Jaff. Se equivoca en esta. Nico Lielo recupera el balón. Sobre la mitad de la cancha va a mover. Comercio, ya lo hizo. La tiene Suárez. Bueno, por la pared la buscaba Champonay. La pelota es de González. Suárez. Cuando hubo infracción de Champonay sobre Nicolielo. Sí, de Champonay sobre Nicolielo que dejó la cancha. En su lugar el pollo Bauganger. Que va a ver esta pelota. 10 minutos faltan para la finalización de este partido. Lo gana 4 por 2 half. Es puntero, más puntero que nunca. Con puntaje ideal. 15 puntos suma. Con esta victoria parcial conjunto de Montiel la tiene Juan González, pie a pie, y corta por el eje, que recibe es bueno. No encuentra apoyo sobre el eje, ahora sí, Champonay, Brun se viene en la contra de Hafson. Medina hacia adentro, va a sacar el remate, la queja corta ya te lo bueno, Sánchez termina despejando, pelota para Haft. Wagner, Medina la aguanta, el número 11 se pierde por el costado de la pelota, la tiene Brum, Medina presiona alto comercio, Bob Wagner que va a sacar el lateral largo para Pérez, cortaba a Suárez arriba con la cabeza, gana metros, Huff, reingresa a la cancha. El número 8, el capitán Roldán en Comercio. Brun, Bob Wagner, ¿a quién busca? A Medina, entra pisado por la paralela nuevamente con Bob Wagner, cambia de lado para Brun, va a sacar el remate o busca del segundo palo, ¿qué hará? Se le terminó la cancha, hacia el costado, pelota para Comercio. La tiene Suárez. La deja corta con González. Nuevamente Suárez. En cara sobre Pérez. Nada Suárez. Duro golpe del jugador. Deja. La plata sigue en movimiento. Quedó tendido sobre el suelo. El jugador Pérez. Duro duro golpe. Sí. Duro golpe, sí. ¿Quién es? ¿Asael Medina? No. No, Aston Pérez. Astor, eh... Pérez, Baldoni. Pérez, Baldoni, Pérez, eh... Pérez, eh, los dos, es eh, el mismo, digamos. Claro, claro, Pérez, Baldoni. Está bien. Chocó con, volaron ¿Cómo? todos los papeles de la mesa de control, del cronómetro. El golpe fuerte, porque además tenía una bien. Sí, sonaba bastante fuerte. Eh, nosotros... La mesa de control que, que chocó, parece que es solo... Un golpe, ¿sí? Un topetazo. Vendemos y volvemos cuando reinicia. Dale.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 Estamos nuevamente desde el gimnasio de camioneros del Gigante del Sur. Pasó una situación en la que un jugador de half chocó con la mesa de control de planilla, por eso se tuvo algunos minutos, hubo que ajustar nuevamente el tablero, pero ya está todo dado para que comience nuevamente. ¿Y faltan algo así como 9 minutos 20? Sí, Lauti, para, para, ¿no? para llevar tranquilidad a la familia, así que está mirando. ¿eh? Primero que nada, para aclarar que fue un golpe nomás de Astor. ¿eh? Solo fue un golpe con la mesa de control. No, no hay nada, nada serio, nada grave. Está muy bien, está en el banco de suplentes ahora. Se demoró simplemente para reanudar con el cronómetro que había, que había caído a falta de 9 minutos 20. mueve Roldán, la busca con Suárez. Fernández otra vez. Ataja con el pecho con Fernández. Así es Gente que se suma del otro lado saludándolos siempre y agradeciéndoles el aguante Por elegir la el del Deportes El medio del deporte fue vino En esta ya tarde ¿eh? El futsal de domingo En la que ha Va ganando, ha sabido dar vuelta el resultado Y triunfa 4 por 2 Ante Comercio Decíamos a falta de 9 minutos Hay gente que pregunta por ejemplo Cómo salió ayer a TEDIC. Lauti, ¿qué tenemos para decir? Atedic ganó porque no se presentó el Millo. Así es, se llevó los puntos. El Ate, el Ate Azul. Ante ganó no no, no, no tenía la cantidad de jugadores necesarios el Millo. Llegaron tardes algunos, bueno, se llevó los puntos. Atedic y el Atedic femenino que le ganó a Haft. También puede ser esa la pregunta, ¿no? Ganó a Haft en lo que era la presentación del Atedic femenino. Así es, estuvo por la pantalla de MZTL Deportes ayer, la tarde del sábado. Quinta falta. Señala la quinta falta Alderete. Quinta falta para Jaff. Así es. Sí, sí. Se queja Jaff, dice que no, que iban tres, que esta sería la cuarta. Yo tengo anotada también que esta sería la quinta. Largo envío de Suárez sin dirección. A Nicolielo acá preparado para entrar eh, Como quinto jugador pareciera ser ¿no? Pelota de half Mueve Casanova con Brun Brun que se junta con el Pollo Que ahora el Pollo engancha Hacia afuera Y lo ve a Casanova libre por el eje Que retrocede con Brun Casanova nuevamente limpia para Medina Otra vez con Casanova Busca la pared lo aguantaba Mateis y el que corta es Suárez se viene rápido vertical para Roldán. No llegó a Mateis al segundo palo. Un segundo tarde para el número 10 de Comercio. Qué bien la entendió Roldán a esa apertura rápido al segundo palo. No estuvo eh, fino, no estuvo conectado en esa pelota Mateis que ahora infantilmente con la mano toca la pelota. Tarjeta amarilla para el número 10, señalada por Sánchez. Bueno, entonces está en penalización finalmente Haft. Lo gana 4 por 2. Veremos si puede recurrir a ese recurso Comercio. Porque falta un montón, 8 minutos. Y el resultado no es tan largo. Mantiene las esperanzas Comercio que necesita sí o sí la victoria para ilusionarse. Porque solamente tiene 3 puntos por ahora en el torneo. Con un partido por jugarse con Mercantil. Leán Carraseo, le mandamos un saludo, el árbitro que nos comentaba acá abajo en la caja de comentarios que esa jugada polémica de Hernández en el primer tiempo era roja, eh, ahí le vamos a estar preguntando a Leán eh, esa parte del reglamento, así nosotros también podemos esclarecer un poco. Carraseo que será parte de la terna que arbitre eh, en, en instantes, en unos instantes, lo que va a ser cam Camioneros eh, Cuervos en el Hugo Lumbreras el torneo regional amateur... ...que también vamos a vivir, por supuesto, por MZL Deportes. La mueve Joaco González. Amateis, Suárez, mano con Medina. ¿Quién gana el duelo? Suárez porque retrocede con Amateis. Busca la paralela con Roldán. La pelota llega para ser embolsada por Fernández. El pollo amado para un lado. Sale con el apoyo bajo de Casanova. Bob Wagner, aparece Medina Sigue el pollo con la pelota Se complica la salida Half la recupera González Otra vez Es del rojinero que sale de contra con Medina Y el que corta es Amatex Abajo Pelota para Half Brun recorta hacia el medio, abre con Casanova que tira la balanza, quedó desequilibrada esa balanza porque se le terminó la cancha, al número 15 de Haft, va a mover el turbo, juega con Champonay, otra vez con Corol, recibe Medina, otra vez Corol, levanta la cabeza, no encuentra opción, los tres jugadores de Comercio en línea, ahora el que se desprende un poco es González, pero antes la pelota pasa por Casanova, la recupera Medina y sale en velocidad, no se puede acomodar, ahora sí, se pone con el cuerpo. Y la pelota sigue siendo de Haaf, buscaba la sexta infracción. La toca Haaf, la tiene Casanova. ¿A quién busca? Medina, era Brun el que saltaba. Ahora sí Medina que gira sobre González, va a sacar el remate, champoná y le cruzó la pierna con total legalidad sale el turbo color abajo medina no tiene salida comercio faltan 6 minutos para el final recordemos que está en penalización el conjunto de montiel larga pelota buscando a champonay no pudo controlar bien casanova le quedó atrás también a champonay lo busca medina hay infracción dice que no gonzález saca el remate casanova nuevamente champonay pelota para half no le pareció infracción esa no bueno, no, no. Me parece que, que Aaron eh, lo, lo ve imposibilitado de correr el cuerpo al pollo van Garner y va, va a base de esa infracción. De hecho, Aaron no la reclama y Aaron reclama en general infracciones. No, no me pareció. Y ahora se viene el pollo van Garner toca con Ibarra, chocaba con Champona y la pelota sigue siendo de Half. Jugando comercio, prepara el quinto jugador, el arquero jugador. Ya tiene puesta su casaca, ya te lo bueno. Va a ser polémico porque es muy parecida en el color a la camiseta que tiene Jaff. Jaff ¿eh? que también sale de 5 con Nicolielo. Bueno. Pelota, sí, casi todo de negro. No vaya a ser que empiece el show de las quejas. Pedía tenencia. Montiel. Presión alta de Oberti que hace efecto. Pelota para Half En ataque. Recibe Nicolielo. La marca Medina hace la mague. Lucci y juega hacia atrás con el pollo. Nuevamente con Nicolielo. Entra pisado. Toca hacia atrás. Nuevamente. Con el pollo. Nicolielo. Bob Gagner. Casanova. Aguanta y tiene el balón half. Pollo a Wagner. La pelota es de Ibarra. Salida para Comercio. Pedían la sexta infracción. Por la jugada recién en la que el Pollo jugaba desde el piso. Eso es lo que reclamaban los de comercio. Por eso el grito. Enardecido en el banco de naranja cuando se viene el Pollo. a sacar el remate. Arriba, del travesaño. La tocó finalmente Sánchez. Hay correr para Half. Sí, le dieron muchísimas bondades al Pollo Van Garner. Que recorrió 3-4 metros sobre el eje. Nadie le salió. Le prendió mecha. Respondió el San Juan Sánchez. Ibarra va a mover el balón. ¿Qué hará? Busca... A Nicolielo, que la baja. Y ya toca con Bob Wagner. Ibarra. La pelota la recupera Corol Se fue el balón primero. Primerioja con el quinto jugador. Todavía no lo deja generar ese ataque posicional de 5 a Comercio, que ni bien pueda lo tiene Ayatel ahí preparado, listo para salir. Bueno, esto es lo que anticipabas en el comienzo del partido, el choque técnico también, ¿no? Bien, así es. Se sí, viene Champonay en velocidad, no hay arquero. El pollo va a Wagner en la última línea, la tiene Medina hacia adentro parecía haber penal. Queda tendido en el suelo Medina. Qué oportunidad que tuvo Champo Nice! Retrocedía a Nico Lielo. Esperó bien hasta el último segundo Vaughanner para medirlo, para temporalizarlo y para que el partido siga. 4 por 2. No tiene un gol a Vaughanner, eh, porque atajó una pelota, bajó el centro de gravedad, la pelota le dio en las piernas, lo que era el, el descuento de comercio, falta de 4 minutos 10. No me pareció penalista, cayó mal eh, Medina, cayó como con el coxis, ¿no? Así es. Se agarraba la zona ¿El de atrás. Toxis ¿Es el huesito dulce o no? No sé. Usted lo mencionó. Lo conozco de anatomía. Ah, bien. Casanova recibe Back Wagner, transporta la pelota y juega con Oberti dos veces. Para que se sí, balance sobre el balón Sánchez, sale rápido con Corol. Busca hacia el fondo Champion. ¡Ay! Fernández otra vez. Con el pecho que le dice que no. Ahora sí salió San Juan Sánchez. Esteban el San Juan Sánchez. Adentro. Yatel Bueno. Posesión de 5 para Comercio que se arrima. Momentos clave del duelo. Ahí está el arquero jugador de comercio. Yatel Bueno que juega con Corol. El turbo nuevamente con Bueno. Aparece Corol. Levanta la vista y lo ve Amates Rebota mal y recupera Haas Corta rápido Suárez El envío y se viene Champonay Inmejorable situación Lauti. Inmejorable situación para Champonay No sé si va a tener otra igual El 23 la ha bajado Berti. Amateis. Que choca y pelea con Ibarra. Gana el de Haaf. La tiene Berti otra vez con Ibarra. Llegaba para cerrar. Corol. La pelota de Suárez va a jugar largo. La pelota llega hacia Nico Lilo. La obtuvo. Comercio en dos oportunidades. Por parte de Champonay. Otra vez. Juega Mario. Ahora sí Champonay. Le queda larga. Porque cortaba y no había arquero. Se salva nuevamente Haaf. Sí, está un poco dubitativo con esa salida de 5 no está del todo preciso. Tampoco lo estuvo Comercio si en su primera posesión de 5. Me parece que a Matéis, que ha tenido un buen partido, en esa posesión de 5 se pierde un poco. La tiene para Wagner, lo busca solo, ahí Barra. Arriba. Clarísima también esta Lauti, ¿eh? No erra Ibarra de ahí con, con la pierna zurda abierta, en general no erra. Y con tanto espacio lo encontraron solo, Juan Barra. Suárez, el cerrojo lo pone Ibarra Así lo indicabas, no se encontraba preciso a Mateis Deja la cancha para que entre Sánchez Mueve la pelota, también de cinco comercios, Suárez Lo encuentra Sánchez, rebota con Champonay. no va a buscar la pelota, el número 23 Más pillo estuvo Berti Suárez, la pelota de la mano de Ibarra. Sexta falta, eh. Doble penal, penalización en el momento menos pensado para Haft. Se encuentra con esta situación y va ahí en busca de revancha el 8 de Comercio. Casi que sin querer Haft le entrega esta situación de altísimo peligro. Y Nacho Roldán se enfrentará nada más y nada menos que al tipo que le ahogó el grito de gol en un penal. Y ahora Moncho con confianza extrema. Tratará de volver a imponerle condiciones al 8 de Comercio. Ya está preparado Roldán. Quiere su revancha como lo dijo en los comentarios. viene el chino Tapia. Mano a mano con Fernández que está sobre... El semicírculo del área como pensando. Como... No, sí, Moncho, ni en, ni en el penal ni ahora, no lo mira Roldán. ¿eh? Como casi que lee que... el pensamiento, ¿no? Casi, casi como que está, como si no le importara lo que está por pasar. Se muestra relajado. ¿eh? Juego de mentes aquí, en el futsal Usuayense, Roldán frente a Fernández, Fernández frente a Roldán. Los dos esperan la orden. Señala el punto al derete, como indicándole, hasta ahí puede ir. Ya da la orden, al va a rodar. Gol Gol de Comercio, gol de Nacho Roldán, que le da una esperanza más al conjunto naranja para ponerse a tiro del empate, la diferencia es mínima en el gigante del sur. Se pone vibrante y lo estás viviendo por la pantalla de MZL Deportes. Sí, vibrante, ¿eh? de principio a fin suceda lo que suceda, este partido es vibrante. Comercio descuenta en el momento exacto. estamos 4 a 3 Delicadísimo momento del partido El Audi, ¿no? Todo puede suceder Lo mejor sin dudas es que está por venir Les contó Comercio Y late el gigante del sur Late porque Ahí saluda, acá En el juego que están brindando Javi Comercio Alto nivel de futsal En la pantalla de m 7 de Deportes La mueve color Juega con Roland, entra pisado y corta, Corol, Sánchez, va a sacar el remate, prefiere con Roland primero, la pelota que queda bollando, Vertió, Berti, Berti, Berti, Berti, gol, gol de Huff, gol de Boverti, que descuidado el arco de comercio, Rápidamente saca ventaja de dos nuevamente, Haft que lo gana 5 por 3. Bueno, decíamos que en esa posesión de 5 no había encontrado la fineza necesaria Comercio. Otra vez pierde la pelota el goleador, siempre con ese olfato intacto. De primera definió del arco libre, para alegría de Jaff y de Mabel, por supuesto. Y ahora el conjunto de Montiel tiene 5, Comercio tiene 3. Y se viene el Bueno, sigue buscando el quinto jugador Comercio, achicada el resultado... Roldán rebota nuevamente con Corol, ¿a quién busca? Es Suárez el que ingresa Pisado, juega nuevamente con Corol en la marca Oberti. la pelota es larga, la tiene Sánchez, la recupera Casanova, otra vez la recupera Sánchez, rebota Roldán con Corol, la agarra Nicolielo, pelota larga, estaba retrocediendo y vivo ya bueno. Corol, pelota es ¿eh? para comercio Sánchez, apura con Roldán, quiso hacer un taco... Le pico en su propia pierna, nuevamente Sánchez, el que encuentra la pelota de Fernández que ve el arco solo. Afuera. Bueno, Lauti cuando van quedando 50 segundos y todavía todo puede suceder. Ha sido un partido bárbaro, eh de momentos muy cambiantes, han ido incluso modificando las propuestas y se han ido encontrando con respuestas y con desaciertos, con errores y con aciertos. Los dos se están entregando al máximo en esta tarde de Gigante del Sur, en esta tarde de quinta fecha del de clausura de la Liga Ushuaiense. Sigue saliendo con el quinto jugador para poder administrar los tiempos. Dice se equivoca, acá se no va Suárez, abajo iba Oliva a barrerlo. La pelota fue finalmente saque de arcos, como lo indica el Alderete cuando quedan 29 segundos para el final de este encuentro. Lo gana 5 por 3 half y se mantiene invicto y puntero en el torneo clausura oficial de la Liga Ushuaiense con 15 unidades. ¿La figura para usted, ¿verdad? Para mí, Moncho Fernández. ¿Usted? Yo me voy a quedar porque siento que así como Moncho Fernández fue importantísimo en... en en las defensas de su arco, siento que, que el Piti Oliva esta vez administró muy bien los tiempos, hizo un trabajo callado, sereno, tranquilo, casi no erró pases y la frutilla del gol también, me parece que, que el Piti Oliva ha sido en un partido vibrante y frenético el hombre calmado, el hombre que en general aportó tranquilidad y cabeza. ...el equilibrio de Oliva para jugar con Nicolielo... ...va Wagner... ...la pelota que ronda sobre la línea... Corol que no puede salir... ...la pelota de Dion... ...Nicolielo sigue siendo de Comercio... ...será la última porque quedan 10 segundos... ...largo envío de Suárez... ...no había arquero... ...la pelota que se pierde por el fondo... ...y la última será de Haaf... ...mención también para Nicolielo... ...Nicolielo que también... ...otro de los que entendió... ...todos los espacios disponibles del partido... ...incluso en los peores momentos de su equipo... ...Lucidez para el hábil pasador de jaff Corol gran partido por parte de Comercio... ...también Sánchez, Lauti Sánchez... ...otro de los dos equilibrantes... ...cuando es final de este partido... ...bárbaro que hemos venido a ver... ...así es, gran partido... ...que viviste por la pantalla de MZL Deportes... ...la victoria de Jaff, ...que sueña con el título... ...quiere ser campeón el conjunto de Montiel... ...y hoy lo demostró con carácter... ...con ida al guía... ...supo leer los momentos... ...y golpeó justo cuando tenía que golpear... ...por eso se lleva la victoria... Muchas gracias Lien, muchas gracias a toda la audiencia, nosotros seguimos desde Lumbreras. Así es, le damos el pase en, en instantes nada más, se va a venir Mauricen en labor y con lo que va a ser el encuentro por el patagónico amateur entre... Camioneros de Ushuaia y Cuervo del Fin del Mundo Acompáñenos en esa transmisión que va a estar fantástica sin dudas En donde los dos equipos se juegan el todo por el todo Acá hubo muchísimo futsal para disfrutar Comercio deberá levantar cabeza y entender Que en los momentos del partido deciden Estos cotejos tan claves para un lado o para el otro Algunos fallos, algunos malos repliegues quizás En, en, en defensa le costaron muy caro El equipo de Ralinqueo tuvo... Eh, sacó a relucir half en, en sus peores momentos Esa jerarquía, ese bloque defensivo Esa intensidad física Fue parejo el partido, se lo termina llevando Los de Montiel, agradecemos a todos Lauti, te agradezco por haberme traído A ver semejante partido de futsal Y nos despedimos Nos despedimos cuando vuelva a rodar La pelota Esto fue futsal por la pantalla de MC Teledeportes